¡Gloria a ti, Señor, Señor Jesús! La visita de María en casa de Isabel después de escuchar las alabanzas de su prima prorrumpe en un cántico de admiración, alegría y gratitud a Dios, el Magnífica, que la Iglesia ha seguido cantando generación tras generación hasta nuestros días. María canta agradecida a lo que Dios ha hecho en ella, y sobre todo lo que ha hecho y sigue haciendo por Israel, con el que ella se solidariza plenamente. Le alaba porque dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, enalteza a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta oración que el evangelista Lucas pone en labios de María y que probablemente provenía de la reflexión teológica, y orante de la primera comunidad Es un magnífico resumen De lo que esperaba Israel del Mesías Y es la mejor expresión de fe cristiana Ante la historia de salvación Que ha llegado a su plenitud Con la llegada del Mesías Salvador y liberador de la humanidad Jesús con su clara opción preferencial Por los pobres y humildes Oprimidos y marginados es el mejor desarrollo de lo que dice el Magnífica. Este cántico de María, valiente y lleno de actualidad, causó admiración en San Pablo VI en su Marialis Cultus, y a San Juan Pablo II en su Redemptoris Mater, y se haya convertido en la oración de la Iglesia a lo largo de los siglos. La oración de María se ha convertido en oración de la comunidad de Jesús, admirada por la actuación de Dios. Saber alabar a Dios con alegría, agradecida, es una de las principales actitudes cristianas. Ana y María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 Husano. María nos enseña a hacerlo desde las circunstancias concretas de sus vidas. La comunidad cristiana está aprendiendo a orar alabando a Dios. Son expresiones de nuestra alabanza a Dios, imitando así la actitud de María. María alabó a Dios, su canto es el mejor resumen de la fe de Abraham y de todos los justos del Antiguo Testamento el Evangelio condensado del Nuevo Israel y el canto de alegría de los humildes de todos los tiempos. La Virgen María es la maestra de la espera de al, del Adviento y de la alegría de la Navidad. Es también la maestra de nuestra oración agradecida a Dios desde, los humildes, desde la humildad y la confianza para que vivamos la Navidad con la convicción de que Dios está presente y actúa en nuestra historia. Algunos esperan la suerte de la lotería, otros remedio de sus males. A los cristianos nos toca cada año celebrar que el, que el Dios está con nosotros. Si lo sabemos apreciar, crecerá la paz interior y la actitud de esperanza en nosotros y brotará oraciones parecidas al Magnífica de María desde nuestras vidas que el Señor las bendiga en las posadas, y no hay respuesta los que soñan si es fe...